Día, dice, ¿confía usted en que la justicia dominicana no tendrá consideración con funcionarios que violen la ley? Eh, eso, eso de consideración está, porque es que consideración, la justicia no puede tener consideración, ni, ni puede tenerla ni dejar de tenerla, porque en definitiva la decisión tiene que ser basada en una disposición legal si fuera algo que una persona de manera unilateral decide o no entonces sí pudiéramos decir bueno pues yo de tener consideración no la ley dice que un homicidio se castiga con, con prisión de 3 a 20 años si te ponen 3 años por haber matado a alguien está dentro del, del marco de la ley punto eso no significa que hubo consideración bueno pero bueno háganos el feedback 829 451 3381 en nuestra vía de comunicación a través de la red social Whatsapp Muy bien Vamos inmediatamente mis amigos A continuar con el programa Del día de hoy Hoy miércoles Víspera del día de Nuestra Señora de la Altagracia Patrona De la República Dominicana Mi abuela era altagraciana pero, Era una pero, altagraciana ¿Es mañana? mañana? Es víspera, ah. hoy es víspera <risa> ¿Qué pasó? Escuché mal entonces. ¿Eh? Enten, Escuché. Enten, ¿Entendiste mal? Escuché mi, mi, mi abuela era alta graciana y, y cofrada del corazón de Jesús los viernes, los primeros viernes de cada mes, hacían una misa especial a las 5 de la mañana y se metía con un vestido, un vestido completo blanco y una cinta roja que le colgaba del pecho. Pero lo, lo malo de todo eso era que este prójimo que está aquí era que tenía que llevar a la iglesia porque yo era ciega. <risa> Oye, yo tenía que levantarme a las cuatro y media de la mañana para Ay. estar listo para salir antes de las 5 Oye, suerte que nosotros vivíamos en la calle 4 y la, y la iglesia era la San Martín. Era como dos o tres esquinas de mi casa. Pero, Pero tuvo mira, su fruto en ¿eh? algo contuvo algo. ¿Cómo fue? En algo contuvo. Ah, sí, sí, sí, no, no. Tuvo su fruto. sí, sí, sí, pero claro. Bueno, señor, el presidente Luisa Binader Corona acaba de suspender al director del Instituto Agrario Dominicano, el señor Faña, tras una acusación de agresión sexual. El director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, ha sido acusado de agresión sexual por la parte de la gerente financiera de la institución, la joven María Isabel Flores, Flores Encarnación, quien explica que el funcionario trató de llevarla en contra de su voluntad a un motel y también le dio a tomar una sustancia que le hizo perder el conocimiento y las fuerzas, aprovechando la oportunidad para tocarla y besarla en contra de su voluntad. La directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, doña Milagro Ortiz Bosch, recomendó que el director del IAD sea suspendido de sus funciones en lo que se investiga el caso. Tras el escándalo, en horas de la noche de ayer se dio a conocer la información de que el presidente Luis Abinader decidió la suspensión temporal del ingeniero Leonardo Faña como director del Instituto Agrario Dominicano tras escándalo por denuncia de agresión sexual en su contra. La medida fue tomada de conformidad con el artículo 88 de la ley 4108 de función pública. Bueno, ahí están las imágenes de apoyo. No sé si hay audio eh, de las declaraciones de doña Milagros. Si lo hay, vamos a colocarlo. No, dice ahí. Dice no lo, lo, lo hay. Más. Ok. Hay. Sí, vamos a ponerlo un poquito y luego no hacemos no los comentarios. Es, Adelante. No lo Está que se ha la Procuraduría General de la República y que ha habido algún tipo de acción de la Procuraduría. entonces lo más recomendable es recomendar su, su eh, separación, su suspensión mientras la Procuraduría hace su investigación para que él tenga derecho a defenderse en de un proceso pero que también la justicia tenga la oportunidad de señalar si es correcto o no es correcta su actuación y actuar en consecuencia esa, esa, esa, Aquí, esa suspensión no, no, no, no, no me merece... Yo no me reúno con nadie que tengo yo la obligación de dar este plano y investigar. Sí lo vi aquí en los pasillos, pero no quise porque eh, yo no vine a esto, yo vine a, a hablar del gabinete. Ustedes saben que presido un gabinete de, de transparencia, en ese sentido vino a comunicarle a la presidenta algunas cosas que ya hemos resuelto, pero yo no acostumbro a eh, reunirnos, eh, al menos que no se haya abierta una investigación, no, la ley la, la no ha recibido ninguna denuncia de ninguna persona. Lo que sabemos es que está en manos de la justicia. Nosotros no debemos interceptar o interponernos por la separación de los poderes en problemas que ya están en manos de la justicia. Pero sí creemos que eso ocurra, debe recibir, debe ser. Suspendido ¿A, a, a, quién, a, quién, ¿A quién le tocaría, a quién le tocaría ordenar esa, esa suspensión, al presidente o a quién? Yo creo que, yo creo que depende. son dependencia fundamental de la agricultura, ¿no? Como en Epre, él, él está en, el, en la parte agropecuaria, el compañero. Falla. Es doloroso que estas cosas pasan. Lo recomendable es mantener una, una actitud siempre cuidadosa de los seres humanos interpretar lo que somos la voluntad del presidente, que siempre recomienda actuar de esa manera y cuidadoso, sobre todo, en la relación entre mujeres y hombres. Bueno, mis amigos, ahí estaban las declaraciones de doña Milagro Ortiz Bosch, directora de ética pública, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver, Yerjan, en relación que... a este tema. Vemos que hay aquí algunos funcionarios del gobierno ahora que están diciendo que informa, mandando informaciones por los grupos diciendo que Fañas tiene enemigos poderosos y que esto podría ser parte de, de un plan. Si sea un plan o no, ya eso no es cuestión de si tiene enemigos poderosos, porque independientemente de dónde venga la acusación, si es, cierto, es cierta, si no es cierta, entonces no es cierta. ¿Qué es lo peligroso de todo esto que está pasando? Y yo se lo advertí al PRM cuando estaban en campaña. Es utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para dañar sin importar ningún tipo de consecuencia. ¿Sabes por qué? Porque eso se te puede revertir en contra tuya. Y cuando se revierte en contra tuya, entonces ya no hay cómo pararlo. A veces... Usted acusa... Pero, ¿Cómo eh, tú dices dañar? O sea, tú, tú lo que estás insinuando es que el PRM utilizó los medios para dañar gente o dañar reputación, dañar cosas. Eso es lo que tú y dices. Y ahora ¿no? se revirtió. Uh, es, a... Eso es lo que tú planteas. Exacto. Okay. O sea, normalmente en campaña se utiliza que tú acusas a una persona uh -huh. de ladrón uh -huh. sin, sin importar ningún tipo de consecuencia. Y como es campaña, a todo el mundo se la dejan pasar. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Vemos ahora... Eh, que me parece un tanto extraña esto de que, de que este director del IAD eh, supuestamente intentara llevar a una mujer a un motel y que le diera un somnífero para, para intentar abusar sexualmente de ella, en principio me parece una historia como, como muy extraña, ¿verdad?, eh, muy rara, y entonces aparentemente está recibiendo eh, faña un poquitico del caldo que ellos mismos provocaron en algún momento, quizá no específicamente él, pero sí, eh, es su propio partido. De todo esto, fíjense ustedes que ya lo suspendieron, pero lo suspendieron por un rumor, o sea, ya, por más que él quiera levantarse de ahí, eh, salvo que el, que el caso pase mañana y lo, y lo descarguen mañana, eh, si dejan que pase un par de meses, ya para, el, para la mayoría de la población este, este señor es un abusador. Fíjense ustedes cómo es cómo es, cómo es nuestra sociedad. Para ya, para la mayoría de personas, este señor es un abusador que intentó abusar sexualmente de una mujer. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Y es el problema que, que, que hemos cultivado aquí en la República Dominicana. Y es que todo, todo el que quiere hace una acusación alegremente, como fue el caso de Julio Clemente. ¿Se acuerdan de Julio Clemente? Que lo metieron preso porque la mujer supuestamente dijo que él la, la, la amenazó de muerte. Mientras tanto, eh, él, él estaba preso y luego entonces le dieron eh, la libertad, pero mientras tanto duró un tiempo preso, eh, horas preso, eh, creo que amaneció preso eh, unas 24 horas aproximadamente. Y mientras tanto, el, el país entero supo y se creó la idea de que Julio Clemente había agredido o había amenazado de muerte. A, a, a su expareja cuando él venía hace tiempo denunciando que esta mujer lo vivía acosando y, a, y asediándolo constantemente. Entonces, de esto, ¿qué es lo que eh, quiero significar? Es, es el cuidado que se tiene que tener con este tipo de denuncia, porque tú dañas reputaciones y hay gente que son expertos en eso, y eh, específicamente ligado a, a la política. Vaya, vayan a ver el caso de uno de los jueces que estaban entrevistando ahora con el, con el caso del de, de Tribunal Constitucional. ¿Adivinen qué le sacaron? Un accidente que tuvo en el año 2016, donde murieron tres personas. Pero ven acá. Tú dices, pero si este juez lo están entrevistando hoy... ¿Verdad? como candidato para, para el Tribunal Constitucional, como un medio de comunicación le saca un accidente que tuvo un accidente, porque si no está preso, si, está, si es juez activo, significa que posiblemente, ¿verdad? Y no con te... la agravante de que abandonó o continuó, es decir, no dio asistencia, no se detuvo. No se detuvo. Bueno, pero, sí, pero eso, eso, pero eso, eso no es tan pecaminoso. No, pero para no, claro que no, uno cuando está impelido. La cultura de este país, que cuando un accidente se produce, todo el mundo sale con palo, y cuchillo a matar al chofer. Sí. Todo, todo, todo va a depender de las circunstancias. Entonces, pero con esto. Me da mucha pena lo que está sucediendo con y jueces que, Y jueces que son culpables por decisiones que toman cuando tú chocas a un motorista. El motorista puede ser lo más imprudente y lo más malo del mundo. Que por cierto, es un ángel de la verde, el motorista. Sí, sí, es un ángel de la verde. Pero los jueces, hay la parte más vulnerable, sí, la parte sí. más... Y vienen pan y condenan al conductor muchas veces sin ninguna razón jurídica. Bueno, cierro con esto diciendo que me da, me da mucha pena que a una persona eh, así. Yo no sé si es verdad, si es mentira, pero mientras pues tanto. No, no te dé pena. Eh, mientras tanto. La no, es pero mentira, no sabe qué es pues. lo que pasa. Que si este señor luego resulta que es inocente, ya está manchado, ¿Tú lamentablemente. ¿Tú crees que aquí, esa muchacha va a poner en juego muchas cosas, hablando mentiras y diciendo. Pero un somnífero. O sea, bueno, saben que la parte que hay me parece extraña? Tal un ta, tal vez, un somnífero bueno a lo mejor le dio escopolamina eh, no la escopolami, la, eh, oye eh, la escopolamina te quita me, la voluntad pero no te duerme te eh, pone a, a mí me dice no sé que hay un, un extremismo eh, de una descripción de un libreto del del, del abogado acusador ah, para mí un somnífero ah, en cuanto es que... al somnífero ah, bueno. no en cuanto a la ah, bueno. a la si sí, es, porque desconocemos, no, no hemos visto, parece que la dama es muy elegante, que lo tenía, Pare, pareciera que eh, desde que llegó al cargo, que apenas tiene seis meses, ex, lo tenía... lo tenía. El ex director de la UA, este, eh, Robertico Reina, dice, eso es arandela, cuando tú escribes, que sí. le pones muchas cosas... Pues este es un, un abogado con mucha arandela, bien, no, pues no, porque, mira... Pero es que el somnífero siembra la duda. No, no, eso, no, en la descripción, eh, de, de yo escuch, claro. escuché, uh, no, leí cómo estaba detallado, y debe es perfectamente para conseguir prisión preventiva y, y acusar a una persona de un hecho. Es decir, le ha ido con todo uh, en contra de Faña. Ahora, de hecho, ya la duda está puesta. Ya el la agua, duda, el agua, no se, el agua derramada no se recorre. Ya la duda está puesta. Lamentamos que un hombre de esta edad también se ve envuelto y en el momento que ha llegado a ocupar una posición en el estado, que vuelvo y repito, y creo que ciertamente debemos de, de darle el compás a la justicia para que la investigación defina si realmente eh, Faña Acosó, intentó realizar esta. Eh, esto que se le acusa. No, y, y cabe decir que no es acoso, es agresión sexual. Bueno, si ya tiene la parte que, que las arandelas dicen, tiene acoso y agresión. Y. Sobre todo porque él sí, tiene. Acoso por la condición de empleado. De, de, de empleado, que jefe, es el jefe, jefe. Que él es el jefe. Sí. Y es una condición que, que sobrepasa, los... es decir, es que tiene un, un límite y es uh -huh. mucho más ponderado uh -huh. para fines de, de juzgarlo. Uh -huh. Y eso se agrava para él la situación. Ahora, el, lo que quiero decir es que se presume inocente hasta tanto se compruebe que un juez determine esta, no esta, esta, esta acusación porque es grave y lamento que la dama se vea envuelta en una situación de esta naturaleza pero el estado dominicano, el gobierno de la república dominicana de Luis y del cambio, me sigue dando la oportunidad de yo recordarle que de suceder cosas como esta que, que se aclaren a tiempo porque apenas seis meses y oígame usted ya hemos tenido alrededor de una, tres o cuatro una suspensiones suspendida y luego renunciante un ministro un director suspendido eh, investigado. Eh, investigado ya hay declaraciones de otros que ya han sido destituidos sería bueno por que hablaran lo de la nómina esta de de Alicia Ortega, la que sí. sacó a relucir Alicia bueno, Ortega. Bueno, de hecho, ¿no? eso, eso está latente porque incluso claro. tenemos otras cosas. El que ve el sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana como, como sí. forma sí. De, de, de asistencia a los Estados miembros, en este caso República Dominicana, que en el 1945 fue de los 50 países firmantes, que dio paso a la paz en el mundo y que, y que se estableció como uno de los organismos eh, más plural, hoy día, que el PNUD tenga incidencia y hasta tuviera la condición de encargado de compra de instituciones como la misma eh, educación y otros, que el propio Carlos le decía de las violaciones que se cometían y que era contraproducente, pero por mil veces es contraproducente, bien, una institución bien. engrampada. Entonces, todas esas cosas aquí en este Mira, país, tenemos que, que pararlas. Independientemente del temor que tienen ustedes ya manifestado aquí, yo pienso que la decisión del presidente Abinader es correcta. Claro. Y es correcta porque eh, definitivamente en uno o en otro caso el agua derramada no se recoge. Y más en un país donde la gente desconfía tanto de su, de su estado funcionarial, la gente desconfía de jueces, desconfía de fiscales, desconfía de policía, desconfía de funcionarios, desconfía de todo el mundo. ¿Por qué, ¿Qué han hecho? se han hecho demasiadas vagabunderías en este país y se ha tapado demasiadas cosas en este país? Ha habido demasiada impunidad en este país y eso ha provocado que la gente no crea en nada, no crea en nadie. Y de alguna manera revertir, revertir esa cultura es lo que de alguna forma está haciendo el presidente Abinader tomando decisiones rápidas y casi inmediatas. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera mantener ese señor ahí le mancha a su gobierno. Además se demuestra que es un individuo comprometido con la transparencia y el buen hacer, el buen manejarse de su staff de funcionarios. Eh, eso le perjudicó, óyeme, algo debe haber. Puede ser que no la haya llevado al motel, pero algo debe haber. ¿Ustedes saben por qué? Porque no es verdad. Yo no conozco la dama, pero me imagino que es una dama con, eh, eh, con familia, tal vez con familia propia, quizás casada, y una mujer en esas condiciones... ¿Y licenciada mismo? en una carrera en un en una en una, una del de eh, de área económica sí, porque es, era financiera exactamente una persona que probablemente probablemente no necesite ese sueldito para poder vivir necesariamente y meterse en esta como dicen ahora el tigueraje de la calle meterse en esta vuelta ¿Eh? eso eso se piensa Mira, mucho eh, eso se piensa mucho por la, la, la el, el lastre que deja de un lado y del otro porque ella para tomar esa decisión me imagino que tuvo que pensarla y pensar si tiene esposo pensar en su esposo si tiene hijos pensar en sus hijos si tiene padre y madre vivo pensar en ellos y en sus hermanos y en su familia entonces yo no creo que haya sido quizás tan a la ligera hacerlo así ni tampoco ha sido ligero del presidente suspenderlo porque porque tiene que cuidar su gobierno la sanidad de su gobierno es importante para nosotros lograr cambiar la cultura en este país de que la gente eh, duda de todo el mundo. La gente tiene que comenzar a confiar porque por algo echaron un voto en un momento dado y eso solamente se logra actuando correctamente. Yo, yo envío un video a la tabla que luego vamos a hablar de él, que tiene conexión con esto que yo bueno, estoy diciendo. Bueno, ahí con relación a eso, eh, yo difiero un tanto, aunque respeto tu comentario, porque es que pudiera darse que de parte de un grupo interesado comiencen a perseguir gente y a crearle casos y en principio a, a procurar que sean suspendidos solamente porque alguien te está acusando. Yo creo que eso debió ir a una etapa un poquito más avanzada, eh, independientemente de... Porque es que se presume que una gente es inocente. Se, se, se entiende que el presidente, eh, eh, eh, si se quiere, ¿verdad? Para la gran mayoría estuvo bien la decisión. Pero y entonces, ahora, ¿y si lo atacan a él? ¿A quién? Al propio presidente. ¿Y ah. si atacan a la vicepresidenta? ¿Y si atacan, por ejemplo, a paliza? Le, ¿Le derrumbarían el gobierno si comienzan a suspender a todo el mundo? Porque yo entiendo que en la medida de coerción, eso sí, inmediatamente hay un vínculo. Si el juez entiende la medida de coerción que hay algún tipo de vínculo de él con el hecho, Pero, y viejo, entonces le, le. ¿Cuál es la querella puesta? Pero bueno, pero pero, pero todavía. Viejo, si hay una querella puesta ya, ya. Pero es que una ya, querella, ya, yo, mira, una querella te la pongo yo, de, amado, una querella está yo. Bien, yo pero yo después, digo, por pero ejemplo. Si yo soy funcionario Israel, después de la querella, lo correcto es que me suspendan. Eh, pero, pero, pero, pero espérate un momentito. El, el problema de esto. Oye, es déjame decirte una cosa. Imagínate tú que una eso funcione. Que, derrumba un gobierno entero. Pero oye, pero oye, pero oye, tiene que suspenderlo obligatoriamente porque ya hay una querella. Si hubiese sido una denuncia en un medio de comunicación, entonces sí. tú le dices a Ética, mira investigate eso, a ver qué es lo que hay. Si hay algo, lo suspendemos. Pero fíjate tú. Pero ya está en manos de la justicia. Pero fíjate, ya no se puede Fíjate decir, tú no, el gobierno. No, lo tengo ahí. Están siendo perseguido por la justicia y tú lo tienes ahí funcionando todavía como director del IAD. Había que suspenderlo. No, yo, yo lo que considero es que el presidente... Eh, debe esperar por lo menos al conocimiento de la medida de coerción. Eh, porque imagínate tú, si, si tú suspendes un ministro, un funcionario, que, por, por, porque le, le, le, ¿verdad? Por una querella o por una denuncia, entonces vas a tener, vas a tener que tener el que, que prepararte se mete porque te van a atacar con el todo. El que se mete a un cargo público sabe que tiene limitada su vida pública y hasta privada. ¿Sabe por qué? Mm. Porque el que se mete a ser funcionario público tiene está sujeto a un mayor escarceo de la sociedad, de que la gente de yo que la gente yo lo conté aquí en una ocasión yo dejé de salir a, a sitio público por 14 años y qué yo hacía, el único sitio que iba era al tanque de Wellington los días de año nuevo porque nos juntábamos incluso hasta con mi familia mi mamá llegó ahí conmigo al tanque después de las 12 a verse he un trago oye me estamos hablando de que uno se limita uno sabe que tiene que limitarse y si usted no está dispuesto a que la gente verifique su vida y revise si esa camisa que tú tienes y esa corbata la compraste tú o te la regaló Julio Vargas o Eugenio Vargas. Eugenio. No, no, no. <risa> uno de los dos, que no es, que, pero fíjate tú que no es el caso. Oye, no. a eso te lo critican. Ah, no, ese nada más se pone de corbata porque se la regala. Hasta eso dicen de un funcionario. Mira, la, ¿Por claro. qué? Porque la gente entiende que tú... Eh, eh, eh, como le cobras al país por tus funciones, tú eres su empleado, es como si están encima de ti. Sí. Mira, no sé si tú le estás dando es una connotación de de exceso eh, no, por no, parte nada de por una teoría conspiracionista que también hay que verla. De, no, que no, pudiera no, darse, o lo que yo desenyarla. me refiero es a que si el presidente inmediatamente <risa> escucha Mira, eh, hay una acusación contra un funcionario tuyo. Comienza a suspender gente. Ah, bueno. Óyeme. Tu presidente dijo que hasta por el rumor lo Pero no, pero mire sí, qué es lo que pasa. Claro. Eh, pero que ese fue un disparate de, de Danilo Medina. Claro, porque tú no puedes. Ah, por un rumor. Eh, suspendido. No. Porque se supone que tiene que haber una base argumentativa Ahora, de que, lo que... que justifique, que vincule a, ese, a esa persona con el hecho. De, lo, eh, que, oiga de eso, lo que acaba de mira, decir este, este abogado, una base argumentativa. Mira, eso es un del, término, es del, del, de la ran... de, de, mira, de, de, de, de, de teoría del A mí me da de, mucha claro. suspicacia la narrativa de la acusas, del acusador. Es un abogado la pleitero. La estoy buscando hace un ratito. No, pero viene el abogado. No, no, no, no espérate, espérate. El abogado es abogado, no, pero el, hay abogados que se atreven a cosas que yo no me atrevo. Por solamente llevar un caso de a, por, a, a, en contra de algo. óigame prefiero dejar esto aquí hay abogados como lo hay en la capital en el país que no se inmutan con ir a presentar incluso hasta lloran para, para, para garantizar que sus argumentos son los valederos no es mentira pero óyeme ¿Lloran? Sí, el caso de este es un Evelyn, caso. la abogada de Marley Machine, sí. lloró en el tribunal. mira Este es un caso. Mira, tú sabes lo que hacen. Este es un caso que eh. yo lo he asumido sin costo porque no podía ya, mientras ella me, ra, me, me narraba lo, lo vivido, y eso mismo plasman ahí. Por eso hay que tener mucho cuidado con la moral y honra de las personas. Eh. Y sobre todo... Sabiendo Faña lo que estaba lo que tenía entre manos por lo que Yayan hablaba y cómo se enfrentó a la justicia no, por, los, no. por las denuncias que hiciera en aquellos Retira momentos. Mira eso de, de lo que tenía entre manos porque ahorita. Sí. Es una, una, una, un, modo, un modo de, de, de decir de, de, de las cosas que tuvo que enfrentar Ahora en sí. el momento Ahora. que fue denunciante del bueno. pasado gobierno. Bien, Ahora, bien. Definitivamente que nosotros tenemos que darle el compás de espera claro. Y que esta narrativa Yo me gustaría Que fuera mentira Bueno, vamos, a la, vamos cierto, a, la, a la pregunta de hoy Tendrá Francis. un cargo muy grave Un hombre a una edad bueno. Que ya era de presentar No te... Bueno, la pregunta es sí. la siguiente. ¿Confía usted en que la justicia dominicana no tendrá consideración con funcionarios que violen la ley? Esa es la pregunta. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación. Adelante. Pero, y Kimberly, yo estoy esperando con ansias. ¿Cómo Kimberly? Kimberly Kimberly Tavera, ajá, la, ajá. La, la ex ministra de, de la juventud. Ajá. De esa yo estoy esperando con ansia el allanamiento. Y pero papá. es que miren. Pero cómo... Es que tú tienes que partiendo de la pregunta, cuando Porque tú tiene, ¿será la justicia? Repítela, armado. La pregunta confía usted en que la justicia dominicana no tendrá consideración. Nosotros tenemos que orientar, que nosotros aquí. tenemos que orientar a la gente mm. hacia una consecución de comprensión de lo que es la justicia. Correcto. La justicia Bien. no castiga si no existen pro, eh, proyectos de acusación que le presenten al juez. Pruebas, el juez pruebas. no se interesa ni, ni, ni, ni se mueve por lo que esté pasando en la ciudad, o en, la, en el mundo Correcto. exterior. Correcto. El juez ve, dile, solamente... Ve, dile eso, ve, dile a, eso a Julio César Correa... Solamente hicieron un allanamiento se mueve. de nueve horas y no encontraron nada? Solamente, se, lo, solamente se mueve una incorrecta Pero ve dile forma. eso claro. a, a Julio César Correa, coño, me, se, se le tiraron y duraron nueve horas. Pero estoy, horas estoy, derrumbando estoy errado está. en lo que estoy diciendo, estoy errado. No, pero, pero yo eso. quisiera ver, ¿Eh? yo quisiera ver... Pero que si sí estoy eh, errado eh, en lo que estoy el, diciendo. El, el, el allanamiento aparatoso también de... Era, Bien. De